Buena cadro, estamos aquí de nuevo con él. Martín. Martín, sí, hoy con el Héctor. No. No, no está. No, hoy día no está Héctor. F. Press F. F. F. F. F. Press F. Bueno, como le dijimos en el capítulo anterior programa. ¿no? Pero algo lo, lo puede reemplazar a ver. Eh. Eh, no sé pues. Eh, aquí está. Ese va a ser el reemplazo del trino? Oh, sí, en la Como ahí. ya están viendo. Tiro un ganso. No sé, no sé en la cámara, pero bueno. Tiene un ganso, de, ya sabéis para qué hay el ganso ya. Así que, como les dijimos antes, va a abrir una... lupa que me va. Pero esta vez vamos a hacer algo interesante. Ojalá funcione. Si no funciona, les contamos. Porque se venderán pollitos después de leer estos comentarios... No, de leer un comentario, un comentario lector y muchos videos en internet. Que vamos a ver si se puede armar un mazo semi decente. Con una loot box, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en el primer video vamos a hacer el unboxing de la loot box. En un segundo video vamos a ver cómo armo un mazo. O sea, tampoco va a hacer todo el proceso, va a hacer como a esto llegué, mostrar las cartas que voy a ocupar. Y después, el tercer momento, va a ser un durito para ver si el mazo funciona o funciona, si corre o no corre. Así que, eso ya, vamos a hacer tres partes, dos semanas puede ser. Un día el unboxing después de armado el mazo y después los bolos ¿ya? ¿sí? ¿verá Martín? si, sí, bien ¿entendió Está el...? Bien. ahora necesitamos abrir un, una llave para ir la lootbox y como ven ustedes aquí en el video esta selladita si sí, tiene que tener un playmat playmat, playmat, playmat yo creo que tiene unas playmat mat un sobrecitos ya mostramos ya viene con un cuchillo de mantequilla no, porque no se daño me corto igual así creo que ese es? muestra que ese se supone que ese es el sello no sé si se va a ver si no sé si se ve, se ve. Eh, lo no está no se piensa que de hay de un de hay de un de un, de un, de un pequeño de ah imagen sí, mira, la tenía de una cosa por dentro Ya, vamos a ver. Hmm, deja buscar el código Ya, ya, ya Ya estamos listos Aunque reclamaron que nadie tiene el código Pero no, voy oh, a Ah No se un sol, eh. ¿Ah? Sí, hay, hay los dos que son así Son dos más sobres Entonces primero Tenemos un portamazo Que no lo tengo tenemos son sobres? Protectores otra vez lo mismo otra vez lo mismo para armar para armar el masito y estamos listos tenemos cualquier ¿tenemos sobre tenemos el portamajo tenemos los, los sobres? esto va por un por un buen camino a ver cuántos sobres me tocaron voy a sacar las emocionales también Martín yo cuántos sobre tú cuentas funcionales Piensa ¿Sí? en el uno código. Dos códigos. Dos códigos. Sí. Ten un varón. ¿En serio? Voy a remartir los cambios después porque quería ver si vamos a hacer el más y lo voy a ocupar o no. Y después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sobres de... ¿Qué me? 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de... Ah, tengo 9, 9, mira ¿Cuántas horas son? 18, tengo 18 sobres Y las promocionales, a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 promocionales Vamos a ver las promocionales del tiro La que está asegurada la, el, En el Y me voy a tormenta Mira un paquete. Esta está, este está bastante buscado. La escalabaza vampiro. Mira qué bonita carta. Yo quería extraerla. Un bonita. Un samurai palestre. Mira. Cuando en el puedes, puedes quedar, entra en juego, puedes quitar el de contadores, carta de control y luego barajar la carta que tiene un juego. Ah, ya. Así que, cuando entra en juego, quitáis contadores sin contadores, pues barajar una carta de corte igual o menor a la cantidad de contadores que está, ¿qué quitaste. Otro, Nostradamus. Un rey escorpión. Tengo tres de estos tengo, tengo tres de estos Tengo dos de estos Uh, un regalo de cosas No está mal Si estás tratando el recibo Puedes cerrarlo para subir al lado oponente Objetivo a la mano de su daño Mira, este mazo, este mazo va a quedar Pero bueno, las que sabemos que salen Agua Bendita Olvido Otro Kip Balan Bien Un varón de Samedi Y una Astra ¿De cuántas habla ¿18? 18, y 9, 9 eso eh, es solian 28, 27 ¿no? sí sí como si si recuperamos el ¿Te recuperaste el inversor sí En sobres solamente Exactamente Voy a partir por los sobres de... 6 lado agótico. Es que que, que que pasa es que que existe que Sí, como que creen que tiene que ser como el triple o el cuádruple del coste de la luz No, pues sí. el, solo, el, el coste de la luz debe superar nomás, como lo que te sale. De adelante, si te salen malos los sobres, como no el vale suerte. ¿no? Sí, pero igual tenías sobre, pues. sí. lo los sobres ya, Si, Lo compraste a menos precio. Un pedreñal. Un arma y. Todas la conocen ya. Y.. El primero la opcionalidad, para el mazo. Eso también estaba medio asustado que no se vean no tanto oro para.. Armar el mazo, que si el mazo no con 14 oro. Bueno, igual que tenemos ya. <risa> <risa> Tengo 1, 2, 3. Tengo sus 4 sus 4, 5 oro. A ver, sigamos con el de sí. ¿No ¿Veis que las, las que son más libianas, pero es más solo? Sí. Sí. Pero igual la otra tenía un... Tenía sí, un... No, con 10 soles. menos 7 Venían como 9 Venían 6 y 6 Venían 12 Sony Beam y... ¡Mira! Otro Osario Tenemos 2 Pack Full Osario El Juanito Iluminado Un de Rojo Y un serafín. Puede salir un Más de ilusión ¿eh? Estoy muy... A ver qué se puede, que se guarda, ¿eh? ¿La solución sí. está ¿Todo es lo que es se... no, no, no, sé cuál es La verdad es que ya no estoy muy... Está muy deseado de Acá este es estoy llevando sí. mucho toda, furia el mayor No hice mucho spoiler ahí, pero bueno Signo santo, esto no sería nunca Solo puedo os de y demás, si todos los que de le debo encontrar son sacerdotes o caballeros Mira las primeras cuadras, agarra tu mano a castilla, pon una en tu mano y la parte superior entre la en su ti Y no, y, pon una en tu mano una en la parte superior de nuestro Castillo y la en la parte inferior de nuestro Castillo. Y. Otro Explain this what is this? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? será no Ahora lo meto eso. Lo abrito, lo a un lado ahí. A el proceso. Ya. Vamos a comprar esto. Música me está curando aquí. El manager está bueno. Bien, San Francisco Pedazo de oro. Mmm, girofante. Mmm, buen sobre, eh. Esto, esto, esto me gusta y no me gusta porque ya me compré los dos girofantes faltaban Ahora tengo un cuarto de girofante. Pero bueno. Me hace pensar de que voy a un mejor solamente de los... De los sobres de... No me ¿eh? Vamos a ver quizás salen químicos. Voy a recuperar el mazo eléctrico. Si Henricus, creador de almas, llena huecata, marca de gaín y. Mira, otro de Yadi. Ya. salud caballero. Está poniendo fuerte. En este. No tengo si es que Tranquilo. que es este tipo de caja. Si salga el mazo, igual puede ser más conveniente. No, vino un playmate, eso es bueno. Yo sí, tengo arte de ice. Y tengo Sigamos. Sí, sí, Ese es el caro. Mejita, arcón de hielo. Un compendio, vale, caro. Se van? ¿Sí? Están saliendo buenas cartas. <ríe> uh, un alfa. Uh, uh, Estoy saliendo buenas cartas o más o buenas. Entré a buscar las cartas bombas. Están todos comprando compendio, vale, caro. Y yeah, el legendario. Ah, yeah. uno, de los, uno de los dos horas va a ser una leyenda legendario. Si no. Lo devuelvo. <ríe> Un malito. Invierno y.. Ya, uno de no que diferente a lo que ya han salido ya. Está sí, en el siguiente. como está mandado el marginazo. Sí, casi todos. <ríe> Para hacer con esto. <risas> Al principio era solo uno, pero después se... ya, ya, ya, ya, ya, ya pasé la, la etapa de querer guardar las cartas en sol, así que sí, como que 20 cartas. ¿no? Popeglia, ¿eh? esta tampoco me ha salido nunca. Oscuridad, cuando otra carta oscuridad entra en juego bajo tu control, tu ponente. Si, voto una carta, entonces si gira una vez por turno, se controla otra mala carta oscuridad, tu vida a pedida por todo menos. Viola. y la caladera gritona, bueno, obviamente. Ah, ¿so... oro fijo en el mazo. Fijo en el mazo, oro inicial. Sí y último, horazo, último sobre de lega gótico que esta en la derecha ojo ¿sí? lo no? ¿Estás? no, el car no en, en el oro oro? si oro robo ahí tamara? tamara, una o ¿Tamora? y... ya ves, salio ulter reales, salió 2 mega reales con un pack de superación, ya pequeño recuento de, de lo que fue dos horas de legado Gótico, una Tamora, un Poveglia un Invierno, un Compendio, muy buena carta. Voy a dejar de al lado el tiro, un Marca de Caín, San Pancrasio también lo voy a dejar de al lado si quieres ser el mazo Plus con esta cajita, Sony Beam, Pereñal y dos cartas de Lumira, de Yadi y una alfunterreno. Hasta ahora. Viola. Ya, vamos Martín, ¿qué me? ¿Legendario o no legendario? Legendario. ¿tú? Legendario al toque. Dijo Martín. ¿Tú, ¿tú, tú, si, me calma, si me sale el cambio legendario, de verdad va a ser un plazo mazo. Anur. Listo. Voy a agarrar el toque. Aken, Lámpago. Fade. Y un shoot. Para los es malo? Pero es Había el que ver bien si sí. Ups uh, ¿Salió otra? ¿Ora or me carga? Hijo de Apophis Eso no lo había visto No, tampoco lo había visto O sea, lo había visto, pero no lo había visto en persona Pon uno en tu cementerio y un juego. Convierte un helado de raza dragón De fuerza 4 Y furia hasta la fase final Al comienzo de tu fase de robar Mueve solo persona no apagado no es malo. Seti, héroe. Ya lo no hemos visto, ya Cambio, no lo he visto. Hortas posibilidades. Una ficha. Ficha. Uh. Y un centro guas. Otro oro, mira. Con esto se ha utilizado para jugar. Para pagar el costo de un aliado de 4 más. Genera un adicional para pagar a ese aliado. Cuando juegas una carta que no sea aliado, destierras este oro. Mm. Mm. Mm. No, no es tan bueno. Es como para los mm. ancestrales. Ancestrales. ¿Todo esta noche? Sí, está bien. Babi. real. Ludatón. ¿Otra vez? ¿Todo el otro, el otro? Dualidad que controla ganando las fuerzas hasta la base final Luego robo una carta, con otro elemento se los hombres, con otro número se la idea, y con modo derecho se me Bien Bien Eso significa que tenemos Harta estrategia Se lo voy en la caja Estamos tratando harto provecho Bueno, voy a armar el mío mazo de este. Yes. <risa> yes Yes Yes Atavismo legendario. Ese está muy cotizado, ¿no? Sí, sí, igual, se Oscarto. Y legendario más. ¿sí? Y legendario. Uh, yes, yes, hi-fi Martín. Lo que significa que, según lo que Puede averiguar, si sale salen todos los legendarios, salen todas las demás. O sea, ultra real, mega real y real. A ver, veamos. Ya, atavismo, todos lo conocen. Va a ir sí o sí en el mazo. Ultra real, immentet, uh -huh. fairy 33, <ríe> hijo de abis de nuevo, y la hacha. Y sale un cuarto azul Bueno, bueno, bueno. Si nos quedan aún. Viste que wow, hay la legendaria acá. Ahí salió, se me la legendaria. Salió la legendaria, legendaria? legendaria? han salido dos ultra real, o no? Sí, dos ultra real. Igual se me ha salido el buen el, número el, pero bueno. <ríe> Y es que barro. Primero la ciencia habilidad que nos sale mm. de esta forma reptil. No creo que le, le dé mucho uso. Renector. Renektón, sí. Para el entendido. Ja. Legendario. El peso. Está, pesado el, Está pesado el sol Está pesado el sol, exactamente. <risa> ya. Ya. Ya. Ilusión, entonces hay ¿no? una vez por puedes tener la senabilidad de controles para Destruir hasta dos se las oponentes. Objetivo de cubar coste menor Ya... Un Tajarco Me gustó eso Aunque no creo que haga... Me pongo ahí creo que haga un... Un bueno, pero bueno Heket, Neith Otro Tenemos el lunar y la solar Me gustó eso Me gustó eso, Aquí... A le gusta este Me gustó, me gustó ese, ese, ese cambio Y el último sobre que viene con cuatro legendarias porque está bugeado Este que está bugeado el sobre exactamente El que se bugeo No, no, me todo No, era un Un miserino, sí. héroe 2-3 Tiene sí, estas cosas que pude mm, mm, mm. hacer y yo le las posto ¿Mm? ¿Mm? Demasi, voy a armar más una. sí, Sí, Si, tengo demasiada, demasiada chaya No solo uno No solo uno, no, pero ni que sí. no, Tenía cara. alternativas Sí, tengo alternativas, tengo altas alternativas oh. Tengo altas alternativas Se emocionó la cámara, lo siento Un <ríe> poquito de paración. No, tengo alternativas Tengo altas alternativas, tengo Entonces, altas alternativas. Se recuerda todo lo bueno que dice. Estos son de en 18 sobres pues, salió todo esto Sí, 18 sobres me salieron en la La lootbox Y de los sobres salieron buenos sobres Salieron muy buenos sobres Que es como el El trade off Menos productos de estos Más cartas de esas Entonces En los, en los sobres de De Kemet Solar, Tajarco, Forma reptil, H lunar, el hijo de popis, número 1, halcón, cetrowas, seti, cet, hijo de popis, número 2, el Aken, el Oro el Mediador, Dudatón, que sí o sí va a ir en el mazo, esta que no sé, no creo, y Atavis. esta, que sí o sí va a ir en el mazo. Tengo dos, tengo o sea, tengo una de edición. Y el legendario. Así que ya. Eso fue la primera parte de este video. El unboxing. Ojalá se hayan convencido por alguna cajita. Porque de verdad salen bastante. Yo creo que es un riesgo que vale la pena correr. Sí, totalmente. totalmente. Ejemplo, la caja hay. anterior tampoco fue tan mala. Porque. si hubiera... Uno lo hubiera comprado. Se hubiera llevado a todas las profesionales. Se lo he llevado una ultra real. Como 5 mega reales. Sí. Y hicieron si ya uno de estos, uno de estos, ¿y qué más salió? Eh, ¿Y ah, y los códigos. Los códigos. Ay, ah, y eh, los contadores. Los contadores. Lo más importante, lo más los, importante contadores, los, contadores, contadores, sí. los contadores. Exactamente. Ya, antes de terminar, vamos a dar una repasada a los. Tling, tling. Esta me gusta. Esta me gusta. Me gusta sí, sí, ¿eh? Entonces te este sabrán. saberán. Robos. Buenas promocionales. Esa. Bacán. No puedo decir otra cosa. Y la de la cajita. Ya, cabrón. Eso fue por ahora. Siguiente video. Les voy a mostrar el mazo que me armé. Y cómo me armé. Y el último video va a ser jugando contra un martincillo y Doctorino no creo, creo que eso diría. No, no creo. Ya. Nos vemos. Chao, chao. Chao.